por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido. ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! ¿Qué hace? Las luces de ambulancia hacen bling, blink blink blink, bling, blink blink blink blink blink blink blink. Las luces de ambulancia hacen blink blink blink, blink. para ayudar. No te preocupes, tu asito te vi estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor de prisa! El claxón de ambulancia hace.